Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El Consejo Agropecuario de Puebla denunció la necesidad de contar con más rastros TIP. Actualmente solo se cuenta con cuatro plantas para dar abasto a los 217 municipios. Ganaderos Bufalinos, la Secretaría de Agricultura y la Asociación de Creadores busca potenciar la bubalinocultura en México. Actualmente ya se trabaja en la entrega de hembras preñadas y en un inventario nacional. Homero García, presidente de la CENOJ, aseguró que el sector ganadero está comprometido con garantizar una producción alimentaria sustentable y buscan eliminar el desprestigio que gira en torno a la producción de proteína animal. Aún y con el paquete contra la inflación y la carestía del gobierno federal en marcha, desde el grupo consultor reportaron que en mayo el precio de la canasta básica en la Ciudad de México se incrementó en 3.2% versus abril. El bistec de res se encontró 26 pesos más caro que en 2021. La AMEG, que preside Héctor Garza Garza, anunció que el 7 y 8 de septiembre será por primera vez Aguascalientes, la sede del Congreso Internacional de la Carne, un foro que fomentará los negocios en la industria cárnica mexicana. Muchas gracias por acompañarnos en las redes del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.